Perfecto. Voy bien. Voy bien. Voy bien. Voy chingón. Chingón. Chingón. Chingón. Chingón. Chingón. Chingón. Chingón. Chingón. Chingón. Chingón. Chingón. No voy a dejar que se me adelante. Si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede No debo de dejar que se me adelanten estos culeros No debo de dejar que nadie se me adelante No Ya gané, ya, ya gané, ya, ya, a huevo A ah, huevo A ah, huevo Así ah, Así ah, Así ah, Así ah, Así ah, Perfecto, voy bien. Vamos, vamos, vamos. No debo de dejar que se me adelante nadie. Ah. Si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, si sí se, sí se puede. Ya, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané. Conservo mi, mi distancia Rápido Chingón Sin frenar Sin frenar Vamos Vamos, si sí se puede ya, ya, gané, ya gané Sin tener que rebobinar ni nada para que me cuenten la, la, la, la misión, para que pueda verse que sí la hice. Sí, sí, sí, sí, a huevo. ¡Ah! Me está ¡Ugh! pisando los talones este cabrón. Vientos, vientos, vientos, vientos, vientos, vientos, vientos, vientos, vientos, vientos, vientos. Si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede. Ya gané. Ya gané, ya gané, ya gané, ya gané. Uf. Uf. No cometas una estupidez, no cometas una estupidez, no cometas. Perfecto. Y ahora sí, sí, gané. Sí, ya. Perfecto. Soy un chingo. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me en el auto? Tiene que ser en el pinche juego multijugador, ¿verdad? Chinguenazo Llegaste a tu destino Diablos, ya choqué Puta madre. No puede ser. Chingada madre. Al último voy chocando. Ah, no mames. Ah, Perra madre. Maldición. Tengo que ganar a este cabrón Sí, tengo que ganarle. Ahora sí, wow, qué chingón. Que los tuneos me estén ayudando bastante. Ay, güey, güey, güey, güey, güey, güey. esa me está pisando los malditos talones <tose> me está pisando los malditos talones Rápido, rápido, rápido, rápido, más rápido. que qué bueno que si sí toqué el puto checkpoint. <risas> Uf, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Soy un chingón, soy un chingón, soy un chingón. Gracias a los pinches mejores. Vamos, si se puede. Puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar. Ah. ¡Oh! Jajaja. <risa> No debo dejar que me gane, sí, estoy ganando. Ya, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané. Ya gané, ya gané. Sí, es a huevo. ¡Fuf! ¡Ja, ¡Ah, muy bien! bien ¡Qué perfectos. chido! ¡Perfecto! ¡Qué chingo!